Recibir la marca NS Sostenible nos supone un compromiso con la sociedad y con nuestros clientes de garantizarles tanto la calidad de nuestros productos como nuestro compromiso con el medio ambiente y la generación de residuos de cero. Nuestra apuesta para mantener el equilibrio en la producción y en el medio ambiente ha sido una decisión de los últimos años y creemos que con este sello trasladamos a la sociedad eh, nuestra, con nuestro compromiso. Para el Ardero es un privilegio contratar con una empresa como Inrialsa. con 60 años casi trabajando en nuestro municipio, aportando empleo, aportando riqueza, aportando innovación y ahora dando ese plus que sería la, la sostenibilidad dentro de ese proceso de, de fabricación integrada, entendiendo además que eso es cuidar el medio ambiente y es cuidar a nuestro municipio. Para AENOR, eh, el sentido de esta certificación, sobre todo, eh, da una imagen de sostenibilidad. Es una apuesta, eh, bueno, en, en AENOR está apostando, por, digamos, por esta estrategia de, de demostrar los beneficios de la sostenibilidad a nivel social, económico y, y, y ambiental. No solamente la parte ambiental, sino también los, los otros dos ejes y creemos que una empresa como Rialsa pues, tiene la posibilidad, primero, de dar esa visibilidad como empresa de que está haciendo las cosas bien, de que está trabajando eh, en pro de la sostenibilidad y de que su producto está eh, fabricado eh, con unas características de calidad y de cuidado al medio ambiente, que es lo que se establece en los Objetivos 20.30 de, de las ODS.